Ya ya estoy siendo laburado, bro, enganché de, de sereno, ahora estoy juntando una monedita, viste, para irme al el 18 de noviembre me voy, el fin de largo ya en la fin de nuevo, ya el, la fin de infras, sí, bueno, que he con la perrita que conocí el año pasado, me voy a largar, ya hablé por Facebook, y, me hicimos todo el día que maneje para vernos de vuelta, viste, así que me voy a largar, y si me dejo al pedo, te va tan lejos, y todos los gatos son pardos, viste, de noche, ya me voy, le digo, la pasé bomba con la loca, le digo, aparte, hey, sobre el nada le digo, no, no, no. Así que me voy a ir pasado, Si vos querés, vamos. Yo te llevo, güey. Mirá que en el 2 ya entran. 7 entran, 8. Avísame.